¿Qué onda hijos de putas? ¿Todo piola perros? Jaja, ja. como vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar a cómo hacer unos teletransportadores con un estilo algo así como de entrada o salida de interiores, tal y como lo están viendo ahora mismo, que les puede servir para que puedan hacer sus cositas, como poner una casa con un interior totalmente alejado de la ciudad como los que ya existen en el mismo juego todo esto para reducir el nivel de consumo de la memoria del juego, entre otras cosas. En fin, pido disculpas por tardar en subir un nuevo video y por no subir aún los tutoriales en los que les enseñaré a crear una misión de carrera en el Sunny Builder, pero bueno, pasemos con el tutorial antes de que me ponga algo sentimental por las cosas que pasaron. Bien empecemos por lo primero, lo cual será ejecutar la librería Cleo, lo cual lo hacemos, mediante unas llaves y escribiendo en su interior la palabra dólar $cleo en mayúsculas y poniendo separado la extensión del archivo, en este caso será .cs, porque estaré haciendo esto para probarlo ahora mismo mientras grabo el juego. En fin, cerramos la llave, y le agregamos un nombre interno al mod con la palabra, TREAD, y veremos que se nos remarcará, si no se remarca, es porque lo escribieron mal, que digo mal, más bien para el ojete, jajaja, bien, aparte ponemos unas comillas y en el pondremos un nombre corto para que se pueda leer con facilidad el mod, bien, en mi caso usaré el mismo nombre que le puse al archivo, o sea, rask, es importante que lo ponga en mayúsculas para evitar errores. Bueno ahora crearemos el hilo inicial, también conocido como punto de saltos, colocando dos puntos junto con el nombre que le acaban de dar en la etiqueta de arriba de Tread, Bien copiamos ese nombre, y al lado le colocamos un un guión bajo junto con un número, puede ser cualquier número, más o menos desde números de un dígito, hasta los números de 5 dígitos más o menos, aunque yo les recomiendo que usen solo dos dígitos, ya que con esta ya son más que suficiente, en mi caso, a mí me gusta comenzar con dos ceros. Bien, ahora, crearemos los marcadores de entrada y salida copiando este mismo opcode, y procederemos a colocar los datos que nos pide, empezando por la variable donde almacenaremos este marcador, la cual puede ser tanto una variable local, como una variable global, este opcode acepta trabajar con ambas, y para quienes no saben de qué les estoy hablando, hagan clic sobre el cartelito que les aparecerá acá arriba para ver unos videitos cortitos que les hice ya hace bastante tiempo donde les explico algunas cosas sobre las variables bien ahora le pondremos la posición o sea las coordenadas de donde lo colocaremos bien entramos a nuestro juego tanto desde el pequeño icono de aquí arriba como desde el acceso directo que tengas tirado por ahí bien una vez dentro del juego Cargamos una partida, y vamos en busca de un lugar donde haremos nuestras pruebas bioquímicas super letales para cualquier sujeto de prueba que no sea CJ, bien, en mi caso lo haré acá en el hospital, en caso de que si este boludo le agarra cáncer, se la quita rápido antes de que se muera, y nos dé un crash tan fuerte, que nuestro PC también morirá para siempre jaja. Y huachos, una vez que ya tengamos un lugar donde poner nuestro marcador para entrar o salir de algún lugar, procederemos a minimizar nuestro juego. Bien, una vez minimizado el juego con nuestro jugador parado en donde lo pondremos, procedemos a colocar las coordenadas del jugador, presionando un atajo del teclado, que se hace presionando control más al más c, o podemos hacer clic derecho, e ir a la opción de insertar coordenadas del jugador, y se nos colocará tres números. Una vez hecho eso, ahora solo quedaría ponerle un color, el cual no siempre se pinta del color que queramos que sea, pero supongo que se podrá cambiar con un de aparte, pero como eso no nos interesa por ahora, no lo mostraré. Bien, una vez hecho todo esto, ya tendremos un marcador allí, bien, para poner otro, copian lo que hicimos, y lo colocan abajo de esta y ya está. Ahora solo quedaría actualizarlo a los nuevos valores que pondremos para esta nueva, abriendo el juego, y buscando una nueva posición para esta, luego minimizan el juego, colocan las coordenadas y ya está. Por cierto, algo que se me olvidaba decirles al comienzo, es importante que pongan siempre un indicador de espera de ejecutación, ya que si no lo ponen, la mayoría de las veces que estén jugando al juego, este nos dará crash si no lo ponemos, así que bien. Escribimos, white, que significa, esperar en inglés, bien, y ahora escribimos un número representada en milésimas de segundos y listo, para que todo esto se cargue rápido lo dejan en cero y ya está. Bien, ahora ya pasaremos a crear el sistema de teletransportación para el primer marcador. Bien, lo primero será crear un nuevo hilo, o punto de salto, bien terminemos de hacer esto, y como les dije antes, es recomendable que siempre pongan todas las instrucciones para evitar crash, sin omitir información, o sea, ahora que creamos este hilo, le diremos a PC, que cuando termine de hacer estos marcadores, que salte a este nuevo hilo, y que comience a leer desde ahí. Así que bien, una vez hecho eso, pasaremos a colocar una espera de 0 segundos y a colocar una condición, if, pidiéndole que cuando el jugador se posicione en las coordenadas de nuestro primer marcador, este continúe con la teletransportación, o que salte a otro hilo donde tendremos otro teletransportador, y así sucesivamente o mutuamente, o como quieran decirle a esto los nuevos. Bien, para esto buscaremos en nuestra documentación del Sunny Builder, la siguiente condición opcode que comienza en 00FE, y copiaremos toda esa línea y procederemos a colocar nuestros datos, empezando por el actor accionador, que en este caso será nuestro jugador, así que ponemos el signo del dólar aquí, y escribimos, player-bajo actor, todo junto en mayúsculas, y ahora en el segundo dato que nos pide, colocaremos el número 0, y procederemos a copiarlo las coordenadas de nuestro primer marcador y a colocarlas justo aquí que es donde no las pide bien ahora pasaremos a colocar el radio que mide el marcador el cual es de 1.0 en todas sus direcciones así que solo copiaremos eso tres veces y listo Ahora procedemos a cerrar nuestra condición, colocando abajo un salto en falso que nos redirija al inicio del hilo en que estamos trabajando, o al hilo de otro teletransportador que creamos, por ejemplo, que salte al segundo rask, que este está haciendo referencia al segundo marcador, en fin ahora le colocaremos los clásicos efectos de entrada interiores, pero como no quiero que el video se haga tan largo, solo les enseñaré a colocar el efecto de transición en estilo fade, pero primero colocaremos el white en cero bien ahora escribimos fade y colocamos el número 0 para que se active en este caso y le daremos una duración de un segundo que es el tiempo original del juego bien ahora escribimos el comando actor.putat que en español significa posicionar al actor en o si planean hacer el mod compatible con android pueden usar el opcode que nos aparece acá abajo el 00 a 1 y listo en el solo tendríamos que colocar la variable de nuestro jugador que sería $Player guión bajo actor y pasamos a colocar las coordenadas de donde queremos que nos teletransporte así que abrimos el juego y buscamos un lugar correcto, es importante que lo hagan algo alejado de los marcadores que colocamos para evitar entrar a un bucle del cual no podremos salir nunca y como no queremos eso, lo colocamos un poquito alejado de nuestros marcadores y listo minizamos el juego y colocamos las coordenadas del jugador bien, una vez hecho esto el jugador ya será teletransportado a este lugar al tocar nuestro primer marcador bien ahora procederemos a establecerle un ángulo para que quede un poco más profesional escribiendo abajo 0, 1, 7, 3, 2 puntos y acá colocaremos la variable de nuestro jugador que como anteriormente lo dije se hace escribiendo player bajo actor todo junto y en mayúsculas y ahora continuamos a colocar el ángulo en el que queremos que éste aparezca y ya lo cual se puede hacer al presionar los botones control, más alt, más e y listo ahí se nos insertará un número que representa la rotación del objeto en el eje z Bien, ahora procederemos a quitar el efecto fade, escribiendo otra vez la palabra, fade, pero esta vez, pondremos un 1 donde antes pusimos un 0, y ponemos otro segundo de duración del efecto, y listo, ya lo tendríamos acabado. Por cierto, algo que me olvide de decirles, es de que antes de que hagan la teletransportación, coloquen otro parámetro de espera, el cual deberá durar la misma cantidad que le pusimos a los efectos FADE de recién, en mi caso fue un segundo, así que los dejaré así. Y bueno, para que vean que esto sí funciona, quitaré el hilo RASC02, porque primero quiero que vean cómo funciona el código, y luego les enseñaré a cómo poner otro y así para que entiendan mejor. Bien, ahora que lo quite, solo cambio estos saltos para que comiencen a leerse siempre desde el hilo, RASC 01, y listo ahora solo compilamos el cleo que acabamos de hacer, y abriremos el juego para reiniciar la partida, y ver que todo funcione bien, bueno, si no nos dio crash el juego cuando terminamos de hacer esto, quiere decir que hicimos todo bien, y que merezco tu grandioso like, bien, ahora solo buscamos en el lugar que colocamos nuestro marcador, y nos fijaremos que si cuando tocamos el marcador, este nos teletransporta a nuestro lugar deseado, Bien, como ven, a mí me cargo todo bien y sin problemas, y a ustedes les debería de quedar igual a mí, sin errores ni nada por el estilo si me escucharon bien. Bien, ahora pasaremos a corregir esos pequeños problemas que hacen que nuestro mod se vea como alguien hecho por un principiante, pero a pesar de que lo somos, hay que dar la impresión de que somos algo más avanzados en estas cosas, así que sacaremos la calculadora de nuestro bolsillo, y haremos una pequeña suma y una pequeña resta. Bien, pasemos por lo primero, que será sumarle, uno entero, al eje Z de nuestro marcador solo, lo cual esto es para que el marcador no aparezca traspasando el suelo, y aparezca un poco más arriba bien, una vez hecho eso, pasaremos a agarrar la calculadora, y copiar el eje Z de nuestra teletransportación en la calculadora y procedemos a restarle, 0.8587, a este y listo, pasaremos a copiar el resultado que nos dejó reemplazándolo por el antiguo eje, por el nuevo y listo, con esto ya le estaremos dando un acabado bastante bueno. Bueno, una vez hecho todo eso, ahora solo quedaría en guardar y compilar y listo, a ver que todo siga funcionando perfectamente, sin que aparezca algún pez nadando en el aire, o cualquier otra cosa rara xd, jajaja. Y como ven, todo anda a la perfección. Y bueno, como vieron, así de fácil hacemos una entrada a un interior o lo que sea. Bueno, ahora si ustedes quieren colocar otro teletransportador solo, tienen que repetir casi todo en un hilo diferente y listo. En fin, y si quieres que esto se vea más natural al entrar a un interior, lo que puedes hacer, es agarrar el opcode que desactiva el mapa del radar y listo, en fin. Yo ya llevo más de tres días editando esto por falta de tiempo, así que sin más nada que decir, espero que te guste el video, y si llegaste hasta acá, quiero que dejes en la caja de comentarios la siguiente frase. A la grande le puse cuca. Bien, sin más nada que decir, se despide su buen amigo Mati, saludos desde Argentina, bye putitos.